¿Qué tal, gente? Este es, ¿Os acordáis de mi Happy Place? Que durante la pandemia grabé en este sitio. Que grabé, Me acuerdo que grabé con el MacBook Air M1. Que ese equipo se lo vendí a un buen amigo. Y con el dinero que saqué de ese equipo y algo más, me compré el M1 Pro o Max, no me acuerdo, uno de estos que es un M1 versión superior. Y esto lo estoy grabando ahora con la Surface Pro 8 eh, procesador Intel, Intel i7 y 16 GB de RAM. Y lo estoy grabando con la Intel porque aunque la idea de esto es hacer un podcast, y es que ayer grabé un, un vídeo y en el vídeo que grabé ayer, voy eh, a acercar un poquito más, en el vídeo que grabé ayer me di cuenta que aunque no estaba usando ningún micrófono, solo los micrófonos que tiene de estudio, esto que veis aquí son calcetines, ¿eh? lo voy a quitar aquí porque es un poco cantoso. Sí, ¿Se siguen viendo? Es? Ah, es este calcetín, vale, vale, no este. Pues los los micrófonos de estudio de la Surface son espectaculares, igual que la cámara, me parece espectacular. Y así que estoy usando ahora, eh, que antes usaba más la Surface Pro X, la Surface Pro X a nivel de hardware está un poquitín por detrás, sin embargo la Surface Pro eh, con Intel a nivel de pantalla, de micrófonos, está muy, muy por encima y se nota, se nota la fluidez, el desempeño y todo. Pesa un poquito más, pero hay una cosa que se llama la plataforma Intel Evo que en realidad estaba leyendo bastante sobre la plataforma Intel Evo y son una especie de estándares eh, de, de la industria para que la experiencia portátil de los equipos Intel pues, sea mejor. Entonces son unos estándares en cuanto a tiempo de reposo, batería, modo suspensión, todo ese tipo de cosillas. Y, y lo está cumpliendo. Otras versiones de la Surface Pro, de la Surface Pro eh, no funcionaba muy bien porque yo recuerdo es tener al equipo en reposo y meterlo en la mochila, estaba calentando, se estaba ventilando, consumiendo más electricidad y cuando abrí la mochila el equipo estaba ardiendo, estaba súper caliente, muy, muy, muy caliente. Me, estos, estos días he estado en, en Granada, estos días de Semana Santa, tengo un vídeo por ahí que no lo he editado todavía, que lo tengo que montar. Es un vídeo un poco inconcluso como estos vídeos que hago, pero bueno, al final lo subo porque me da pena tirar ese metraje o dejarlo en, en un rincón de mi OneDrive. Eh, fuimos a un, un hotel que encontramos con un descuentazo salvaje. Estas ofertas que dices, no tenía pensado ir a Granada, pero, pero encontramos una oferta del 40%. Y, y fuimos. El equipo, el bueno, el equipo, el, el apartotel, que era un edificio en el Albaizín, tenía una red wifi penosa. Una red wifi que ríete de los tiempos del ADSL. Es decir, yo tenía mejor conexión con ADSL que, que ese sitio. Sin embargo, me di cuenta de que había dos redes wifi abiertas sin bloquear, que luego investigando un poquito más la las Smart TV que, que tenía en el salón, una, una Smart TV bastante decente, con con Android TV instalada pues la Smart TV te estaba conectada a esa red y, y, y esa red funcionaba de maravilla o sea, 180 80 de bajada 90 de subida funcionaba muy muy bien y con esa red es con la que estuve conectado todo el tiempo, con esa red es con la que hice el directo que hice el... no sé si fue el viernes o el sábado por la noche y mi mujer estuvo viendo Netflix y yo estuve haciendo de todo, conectado, sobre todo conectado en remoto a mis equipos sabéis que tengo un Intel Xeon, que fue el que monté con, con un kit Xeon de cuando nos dio a, a toda la gente, a todos los geeks de por aquí nos dio por este Intel Xeon, oye, lo he dejado aquí apoyado en el tendedero espero que no se caiga y que se mate, eh, sin manos, sin manos voy a dejar la mano por aquí porque no me gustaría que se cayera la Surface Pro y, y ese equipo lo tengo haciendo sincronización con la isla. Es decir, sabéis que tenemos una pequeña nube en la isla eh? a través de Resilio. Con lo cual, el que quiera descargarse cosas puede descargárselas. Y el que pueda subir contenidos puede subir contenidos a la isla. Y eso lo tenéis en el canal de Telegram, lo tenéis y en las notas del podcast. O en las notas de este vídeo. Y me conecto a ese equipo... Me conecto a ese equipo para hacer labores de torrent, porque lo tengo como una especie de sitbox con Windows 10, y también para, para esas labores de sincronización. También lo tengo sincronizado con OneDrive como otra copia de seguridad. Y también lo tengo como servidor de ficheros, ya que gracias a las bondades de Zero Tier, saludos naseros, que grandes sois. Vosotros sí que sois grandes. Pues lo tengo como una, bueno, pues como una red, una red privada, a la que cedo desde el móvil, desde la tablet y como sea. Una pena que la Surface Pro X no tenga implementada Cero Tier para Windows en ARM. Eh, me llevé estas, estas vacaciones, me llevé tres equipos, me llevé el Mac, me llevé la Surface Pro 8 y me llevé el iPad. El iPad no lo toqué. El Mac realmente no lo toqué porque mi mujer quería ver unas cosas en Netflix y aunque ella, ella tiene una Surface Pro, pues no que sé no sé qué es, no, una Surface, no es ni siquiera una Pro, pero no tenía el adaptador, no tenía el adaptador, con lo cual no pude conectar su tablet al equipo, así que le dejé el Mac y con el Mac vi una serie que estaba viendo en Netflix y yo usé la Surface Pro X la Surface Pro X, y la Surface Pro, perdón, la Surface Pro 8, la Pro X se quedó en casita, la Pro X se quedó. Y la he usado como tablet, la he usado eh, en movilidad, estuve emitiendo en directo, aunque la emisión en directo desde, desde un PC funciona muy mal porque no adapta bien el ancho de banda y el consumo de electricidad es muy grande, mientras que emitir en directo desde el móvil está mucho más optimizado y funciona muchísimo, muchísimo mejor. Eh, así que mi pozo en un gozo, que diría alguien con dislexia. Eh, he utilizado y estoy utilizando estos días de manera intensiva la Surface Pro 8 para labores de tablet. Incluso estoy grabando vídeos, estoy grabando podcasts, estoy emitiendo, estoy inscribiendo, estoy navegando, estoy consumiendo series. La estoy sacando en el metro, la estoy sacando en el metro, estoy navegando por internet. El modelo que tengo, la Surface Pro 8 que tengo, no tiene. Es el modelo Wi-Fi, no es el modelo LTE. La Surface Pro X sí tiene LTE. Pero, pero estoy usando esta con propósitos generales. También después de que la Surface Pro X me esté dando problemas con OneNote. OneNote, una aplicación que no me gusta mucho, aunque tiene muchas cosas muy chulas. Creo que OneNote... Eh, lo vimos en aquel vídeo del tipo este que tenía una Surface y explicaba que era un estudiante de origen filipino o asiático. Y él explicaba cómo tomaba notas con la Surface. Y eso fue una cosa que a la gente de tablet también le gustó bastante esos vídeos. Por ahí los tengo guardados en una playlist que tengo en YouTube. Seguís en mi, si seguís mi canal de Vidas en Red en YouTube, por ahí tengo las playlists con las cosas que me gustan. Eh, y el tipo explicaba con una versión anterior de OneNote cómo el tío tomaba notas y grababa clases. Claro, OneNote tiene cosas muy chulas. OneNote no me convence tanto para otras cosas, como por ejemplo el tema de sincronización multidispositivo. Cuando tienes más de un dispositivo, tienes que dejar OneNote encendido para que sincronice bien, cosa que no funciona, que funciona mucho mejor iCloud. Pues tengo, tengo Notability en iCloud sincronizada y funciona de maravilla. Eh, incluso... Bueno, sí. Eh... Entonces, lo que quería decir es que con la Surface Pro X, OneNote me estaba dando problemas a la hora de escoger eh, herramientas de dibujo. Y eso es muy molesto, sumamente molesto. Se me queda congelada la aplicación, bastante tiempo, tengo que reiniciarla, y con la Surface Pro 8, eso no me, no me ocurre. No me ocurre para nada. Eh, sigo usando la Surface Go. Como os he comentado en otros podcasts, tengo la, la Surface Go que, a pesar de lo discretita que es, ey, Que se me cae. A pesar de lo discretita que es, la tengo haciendo labores de multimedia y con una aplicación que en su momento el señor tejedor compartió, que es Barrier, que la tengo para utilizar el mismo teclado, utilizarlo en distintos dispositivos, pues la utilizo para monitoreo de los cursos que doy a mis clientes y luego también la tengo con propósito multimedia y de navegación. Es un poquito más lenta, pero tampoco es desesperantemente lenta. Sí le estoy haciendo ojitos a la Surface Go 3, que ya tengo por ahí un comprador de la Go 1. Y es muy probable que renueve el equipo, sobre todo por, por ese pequeño factor de fluidez. Es una pena que luego, luego cuando cambias de equipo a no ser que haya cuatro generaciones de por medio, no notas un gran salto de diferencia. A lo mejor en algunas tareas que requieran más RAM o que requieran más procesador, pero para tareas comunes como las que yo hago, no se nota tanto el, el, el salto de diferencia. Lo dice uno que tiene el S22 Ultra y que tengo un Note 10 5G Plus y a mí me funciona igual de fluido todo. Igual de fluido. Teléfono que es un salto de uno o dos años. No sé si uno o dos años. Con lo cual, el, el asunto de ir una generación por detrás se nos queda corto. Lo que siempre hemos dicho, ¿no? De la compra inteligente es, es ser, en vez de un early adopter, ser lo contrario, un early adopter. Es decir, de, un, un comprador de última hora, lo, lo ideal es comprar dos o tres generaciones por detrás. ¿Os acordáis el, el Lenovo que compré en Granada? Un, un Lenovo Yoga Book, no sé qué con pantalla de tinta, con teclado de tinta electrónica. Ese equipo me costó 200 euros. Un equipo que a lo mejor ya la gente no lo quiere porque tiene un procesador M3. Pero es que mi mujer tiene una Surface con el procesador M3 y es su ordenador portátil barra tablet. Y lo intenté vender. Y como tiene una pequeña fisurita como un pelo que no se nota porque no afecta la pantalla, nadie lo quería. Y, y lo está usando ella. Y de hecho, durante la pandemia, ella queda clases en la iglesia da clases de escuela dominical, que es el equivalente a catequesis, para que me entendáis, amigos del catolicismo romano, pues ella daba clases por Zoom y con PowerPoint, y, y daba su clase con Zoom PowerPoint, y el equipo se movía de, de maravilla, de manera completamente fluida, o sea, es súper, súper bien. El, la experiencia ha sido muy buena con la Surface Pro 8, tanto en uso de batería, probablemente me esté haciendo cuatro horas de pantalla, probablemente, dependiendo del uso que le den. No se me está calentando mucho y la experiencia está siendo muy buena. Y lo que estoy haciendo ahora es una especie de nuevo esfuerzo por incorporar la Pro 8 a mi daily use. Como dicen los guris Surface Pro 8 as daily driver. Como un... No sé cuál sería la traducción, porque la traducción literal es conductor diario. Pero en realidad sería para uso diario. Uso diario de la PRO 8. Eh, y a nivel de dieta, dieta, hábitos de ejercicio, sé que muchos me preguntáis por este tema. El otro día el señor bato me decía, ¿no? Hay, bueno, hay una parte que es la parte de motivación, ¿no? Que, que algunos me habéis hablado. Y de y he hecho, si, si recopilo algunas notas, Espero hablar de la parte de motivación, parte muy, muy interesante. Para, os hablaré de una cosa que, que yo no sabía cómo se llamaba, pero conversister me dijo que se llamaba autoinstrucciones. Y es una cosa que yo utilizo con bastante... O sea, he utilizado en varias ocasiones con, con auténticas cosas que yo tenía atascadas y me ha salido muy bien. Autoinstrucciones. Eso es la parte de motivación. Eh, y ahora yo estoy en otra parte, estoy en la parte en la que tengo que hacer correcciones en mi dieta. Llegué a pesar eh, 80 kilos, ahora estoy en 84 kilos después de las vacaciones, he cogido 4 kilos. La gente dice, ah, pues si sí, estás muy delgado. No, he cogido 4 kilos, así que toca volver a hacer correcciones. Eh, y de eso quiero hablaros en, ahora, del tema de, del asunto del control de peso. Una parte fundamental en el tema del control de peso es ser realista, ser realista. La gente que no pierde peso se engaña a sí misma continuamente, se cocinan maravillosas mentiras y se las comen eh, totalmente autoengañados. En cambio, la báscula y la cinta métrica, las dos cosas, la báscula y la cinta métrica no mienten. Si tú pesas 4 kilos más, pesas 4 kilos más. Luego tú te puedes decir que, que no es tanto, que es que estás un poco estreñido, que has ganado masa muscular, has cogido 4 kilos. Entonces, el paso número uno en, en el, a la hora de mantener el peso es ser cruelmente, o mejor dicho, quirúrgicamente realista. Ser honesto contigo mismo. Mirad a la realidad a la cara. Hay un instinto de protección que nos impide decirnos la verdad a nosotros mismos y que nos mueve a rechazar a aquellos que nos dicen la verdad, a amigos o a enemigos que son lo suficientemente amigos o lo suficientemente crueles para decirnos la verdad. Pero es que necesitamos saber la verdad. Porque... A raíz de saber la verdad, seremos capaces de tomar decisiones acertadas o completamente equivocadas. Como por ejemplo, bueno, he cogido cuatro kilos, pero no. He, co he cogido cuatro kilos y he llegado a esta situación porque he pasado por unas vacaciones y porque me he salido de unos, eh, de un control estricto de la alimentación, he incorporado pues, alguna cena, eh, algún desayuno más contundente... Y aunque no como cosas hipercalóricas, pero sí me he distanciado de, de ese hábito. Una vez que eres capaz de mirar la realidad cara a cara, entonces tienes que hacer un plan honesto, posible, realista y empezar a dar pasos. ¿Y qué significa eso? Pues significa volver a recuperar que yo tengo que hacer un desayuno frugal una comida normalita y no cenar y picotear fruta y beber agua ya está y dentro de lo que como, pues lo mismo de siempre comer legumbres frutas, verduras pescado y carnes blancas y como excepción el sábado un postrecito el sábado no cenar no comer pizza, no comer comida basura, no comer cosas azucaradas, no comer cosas fritas, no comer hidratos o limitar los hidratos al mínimo y que las fuentes de hidratos de carbono sean el arroz, principalmente algo de patata y poco más. Quitar totalmente el pan. Quitar el pan. El pan no es tu amigo. Y volviendo a, esa, a, a comer alimentos saludables, y volviendo a restringir las comidas y picotear fruta, pues volveré a la senda de los 80 kilos, 79 kilos, que es lo que me toca. Pero para eso hay que, hay que ser realista y hay que seguir un plan y luego hay que analizar continuamente, es decir, peso diario, controlar tu peso diariamente, anotarlo diariamente y luego ser realista. Ay, pues si no me he desmadrado tanto, sí. Ahora piensa, escribe en tu diario. ¿Qué, ¿Qué cenaste anoche? ¿Qué picaste ayer? ¿Qué comiste? ¿Qué desayunaste? ¿Qué tomaste a media mañana? Y a lo mejor sumas y sumas y lo que tú pensaste que no me he pasado tanto, no puedo, no puedo haber subido tanto de precio de, de precio de peso si no me he pasado tanto. Sí, te has pasado. Y si eres realista, pues el, el control de la alimentación te dirá en qué te has pasado y cuántos días te has pasado. Obviamente cuando llegas a subir de peso no llegas por un exceso, llegas por un hábito de excesos, por una rutina instalada en el exceso o en los pequeños excesos. Igual que cuando bajas de peso no es porque un día te, te mates de hambre, no. Es porque llevas una rutina constante de control de peso. Y otro engaño, otro engaño es matarte en el gimnasio. Me como este postre y me mato en el gimnasio. Me como esta hamburguesa con este postre y me mato en el gimnasio. Eso no es cierto. Esta es una mentira que nos repetimos continuamente. Me mato en el gimnasio para compensar una, un exceso. Una matada en el gimnasio no compensa un exceso de comida. Necesitas muchas matadas de gimnasio y sobre todo necesitas muchos días controlando tu ingesta calórica. Eh, adelgazar a veces de gimnasio no existe a no ser que puedas dedicar 5 o 6 horas a entrenar. Pero si tú lo que dedicas es una hora y media diaria a entrenar, eh, no va, aunque te mates no vas a perder peso. Necesitas... La parte gorda, la parte efectiva de la pérdida de peso es la ingestión calórica. Con lo cual es mejor tener una actividad física moderada, pero un control estricto de la alimentación. Eso es mucho más eficaz que, que una actividad física intensa o lo que tú crees que es intensa y ciertas indulgencias alimentarias. No es así pero bueno, de todo esto ya os he hablado si os interesa que siga hablando de esto comentádmelo y si os interesa que siga hablando de la Surface también comentádmelo comentádmelo, un saludo desde mi happy place aquí con la ropa tendía ¿Eh? no solo digáis a mi mujer que se enfada conmigo bueno, hasta pronto Vidas en Red es un universo de literatura tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico la realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines, prepárate para cuestionar todo lo que sabes.